La verdad que, que muy bien, muy, muy contento y muy feliz. Eh, hacía tiempo que tenía, que tenía ganas de venir a, a rodar o hacer un curso y pero bueno, por el, por el calendario era complicado y al final pues bueno, pudimos hacerlo y, y nada, aquí súper contento, feliz de, del trato, de la, de la afición, del circuito. ...y nada, ayer hicimos el, el curso para, para mayores... ...y nada, yo creo que bien, el tiempo ha respetado... ...ha hecho un buen clima... ...con los niños, los niños mayores y los chicos grandes... ...pero al final ya es un poquito más coger la velocidad... ...sí que siempre se le pueden corregir cosas... ...pero ya es más a, la, a buscar un poco la velocidad". Thank you. Para los niños pequeños pues es un poco más más posicionar encima de la moto al final son niños que tienen cuatro añitos entonces pues lo primero que hay que hacer es saber ir encima de la moto dónde hay que frenar dónde hay que poner los pies y poco a poco ir rápido Seguro que vuelvo por, por varias razones, una porque bueno porque me ha gustado, me han tratado súper bien, Honda Canarias también tiene, tiene ganas de hacer, de hacer cosas y no sé si este año, pero para el siguiente seguro que volveré y todo irá igual o mejor si se puede.